En el sueldazo del fin de semana, celebrado hoy, el número 67.324, serie 15, ha obtenido un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y cada uno de estos otros números, un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años. Un grupo de personas ciegas de Córdoba ha podido tocar las estrellas con las explicaciones del astrofísico del CSIC con discapacidad visual grave, Enrique Pérez Montero. Una iniciativa que, a través del uso de elementos tridimensionales, les ha permitido disfrutar del universo.